Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19 que hacemos junto a Camila Mercado, Lola Proaño Gómez y Clarisa Fernández, quien les habla. Este es, esta es nuestra primera charla en el ciclo 2021, en este nuevo año pandémico, y en el día de hoy vamos a estar charlando con Miriam De Luca, eh, del grupo Las Palomas Dicen. Las Palomas, dicen, es un grupo de teatro comunitario perteneciente a la ciudad de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, que nació en el año 2014 y actualmente está integrado por personas de entre 8 y 80 años. En su primera etapa, en la Asociación de Fomento de Ciudad Jardín El Palomar, construyeron su primera obra, llamada Una Historia Sin Fin, que narra una historia colectiva del barrio y fue estrenada en el 2016. En el 2017, el grupo se trasladó a la Asociación de Fomento Martín Coronado, donde comenzó un nuevo proyecto con el mismo eje, rescatar la memoria local, imaginando nuevos significados democráticos, solidarios e inclusivos a través de las prácticas del teatro comunitario. En el 2018 se estrenó Berrinchizos, un espectáculo para público infantil que se ofrece en beneficio de escuelas y jardines de la zona. En diciembre del 2019 estrenó su tercera obra, que se llama En el Andén, la cual se refiere al pasado cotidiano en Martín Coronado y su proyección a un futuro deseado. Durante el 2020, en plena pandemia, realizaron diferentes actividades sobre las cuales nos va a contar nuestra entrevistada el día de hoy. Estamos hablando de Miriam De Luca, que es la directora del grupo Las Palomas Dicen. Ella comenzó sus estudios musicales en la niñez con diferentes maestros particulares, y desde 1987 inició formalmente su especialización en el Conservatorio de Música Popular Manuel de Falla en la carrera de canto. Desarrolla actividad, una actividad profesional muy fructífera que abarca la música, el teatro, la escritura de espectáculos y textos literarios. Es autora y compositora de letra y música, y sus canciones comprenden géneros como el tango y el candombe, aunque el piano es el instrumento que ha elegido para llevar a cabo sus actuaciones dirige el Grupo Las Palomas Dicen, como, como ya dijimos, desde el 2014, y en la actualidad también dirige el Grupo de Teatro de Benítez También es coordinadora del Taller de la Risa para la Universidad de José Cepaz, UPAMI. Bueno, luego de esta eh, gran presentación vamos eh, a darle la bienvenida a Miriam y agradecerle muchísimo que esté con nosotros el día de hoy, en, este, en esta inauguración del ciclo Año 2021. Gracias Miriam por estar acá y bienvenida. Desmuteate que estamos, que no te escuchamos, que estás muteado. Perdón, desmuteate, es la frase de la gente. Sí, total. <risa> Totalmente. <risa> eh, ojalá que esta primera entrevista nos dé suerte, ¿no? Y este año sea más corto en el sentido este de la pandemia que podamos por lo menos acá eh, en Argentina estamos este, todavía bastante complicadas, pero bueno, eh, no, gracias por, por seguir, yo fui siguiendo el ciclo con, con las compañeras y los compañeros de otros grupos, así que chocha de estar acá, escuchando la presentación, está bárbaro que alguien, se que alguien la diga y se acuerde de las fechas, porque... <risa> Yo tengo algunas problemitas con eso, pero este, fue, fue así con, en esas fechas que dijiste. Las Palomas eh, dicen, sí, empezamos en Palomar, en el Palomar, en la provincia de Buenos Aires, por eso el nombre de Las Palomas, poco quizás original, pero bueno, barajamos tantos nombres que al final dijimos, bueno, somos Las Palomas y además investigando un poco en el barrio, qué le pasaba a la gente con las palomas, y hay una relación, hay muchas palomas en Palomar, porque bueno, en su momento hubo, hubo un lugar donde se las criaba, ¿no? se las cuidaba, este, después se intentó sacarlas y ya no pudieron, hay una relación complicada con las palomas, y entonces eh, en ese momento dijimos, e estos esto somos nosotros, vamos a tener una relación este, por decir, o sea, las palomas dicen, tiene un, un sentido que es eh, que, nos, que decimos cosas que a veces incomodan, como todo el teatro comunitario, eh, y, y por eso nos quedó el nombre, bueno, nada, somos, empezamos en el Palomar, ahora estamos en Martín Coronado, son unas cuadras la verdad, ¿no? Eh, claro. Sí, no es no, muy lejos. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Miriam? Bienvenida, gracias por, por participar eh, de, este, de esta nueva etapa de este ciclo. Eh, bueno, quería aprovechar un poco eh, que mencionabas esto de que, de que ahora de que el espacio donde ustedes eh, se solían reunir era eh, la Asociación de Fomento Martín Coronado, y preguntarte un poco cómo fue o cómo se mantuvo eh, la relación con este espacio durante eh, este periodo de pandemia o de aislamiento. Eh, digamos, si mantuvieron el vínculo, si no, si, si, si volvieron en algún momento al espacio, o cómo, cómo fue transcurriendo, digamos. Eh, mira, nosotros trabajamos todo el año pasado virtualmente desde nuestras casas, pero con la Asociación de Fomento Martín Coronado, eh, dentro de la asociación funciona una escuela secundaria, y también un centro cultural los fines de semana. La asociación tiene un trabajo solidario con las vecinas, los vecinos de, de, de la zona, con, muy, muy preocupada por el tema de los alimentos, ¿no? Eh, eh, trabajaron mucho para, para algunos barrios que están cercanos, y nosotros eh, con cada evento que hacíamos, este, era, era muy grande la parte o el aporte que hacíamos, en algunos casos íntegro, de la recaudación iba para, la, para el instituto y para la escuela. Eh, nuestro vínculo con, el, con ese espacio es muy fuerte, porque cuando nos quedamos sin espacio, nos invitaron con, con mucha, mucho amor, y tienen la verdad una actividad muy fuerte desde lo escolar, y, y lo cultural y lo social también desde el año pasado, así que sí, seguimos teniendo mucho vínculo, dos, dos, dos integrantes de Las Palomas que están participando y participan en la comisión directiva, o sea, que no, no estamos en el espacio físico, pero, pero sí estamos en el, en, en el espacio, digamos, solidario, sí, sí, trabajamos mucho con ellos, mira, en la semana que viene vamos a presentar un... Eh, berrinchizos que la hicimos virtual el año pasado, que la transformamos en ese formato, y, y parte de lo recaudado sigue siendo para, para la asociación de fomento. Sí. Miriam, eh, buenísimo todo esto que contás, porque bueno, también habla de un trabajo institucional, ¿no? con, con las instituciones del barrio y demás. Eh, si uno piensa en lo que es el teatro comunitario, ¿no? que es ese encuentro, ese, ese mate, ¿no? Esa, ese compartir es el, eh, en el momento, ¿no? estar con el otro, con la otra, eh, la pregunta es, eh, ¿qué estrategias utilizaron ustedes como para que el teatro comunitario siga generando ese vínculo? ¿no? Eh, un poco lo adelantaste hoy, bueno, estuvimos haciendo cosas virtuales, eh, como la mayoría de los grupos ¿no? que acude a la tecnología para poder eh, mantener ese vínculo, bueno, específicamente, eh, qué herramientas utilizaron, y de esas herramientas, eh, qué ventajas y desventajas encontraron en ese proceso, ¿no? Cuáles fueron las dificultades, y cuáles fueron las cosas que permitió la tecnología, que quizás uno las descubre cuando las empieza a usar, ¿no? Que no, no, no le sabe su potencial hasta que no, no, no sucede. Um, al principio fue muy, mira, esto empezó acá en marzo, este, y, y en ese mes nos tomamos como, como ese mes de no hacer y, y ver qué, qué pasaba, bueno, la idea era que en un par de meses <ríe> se solucionaba, este, cuando, y en abril con un compañero, pero mira, este, me dice, estamos usando el Zoom en, en la escuela donde hago teatro. ¿Zoom? Bueno, nada, empezamos a, a investigar, probamos con todas las plataformas, nos quedamos con el Zoom, tuvimos que ayudar mucho a las compañeras y compañeros con los teléfonos, con, con la parte tecnológica que era bastante, era muy desconocida, eh, pero desde el principio tuvimos, oh, yo tuve la certeza de que esto iba para largo, y que no podíamos parar, y que, y que necesitábamos seguir trabajando para, para estar juntos, juntas, juntes, para estar ahí, y, y lo aprendimos, y, y por ahí las compañeras que no podían estaban, eh, estábamos en el Zoom y con el teléfono estábamos haciendo videollamada, era una cosa muy... Y por otro lado, Whatsapp, eh, sigue, sigue pasando ahora la reunión, hay compañeras que tienen mala conexión, entonces el momento de improvisación me lo hacen en sus casas filmándose, me lo manda por WhatsApp, y Kike lo transmite, lo comparte en el Zoom, entonces vemos la improvisación, eh, le buscamos la vuelta eh, por todos lados, no, no, no nos rendimos, no, no lo hicimos, no... Eh, por supuesto que muchas y muchos no pudieron entrar y que no pudieron estar hasta mitad de año, pero los que estábamos, este, la, la peleábamos de alguna manera este, con todo. ¿no? Eh, qué sé yo, había momentos de, de solo tomar mate y, y, y vernos las caras a, a través de esto, y había momentos donde también empezamos a trabajar este, todo lo que es eh, entrenamiento eh, a través del Zoom, a buscar a buscar material, a ver quién estaba haciéndolo en la red, en las reuniones pedagógicas, nos ayudamos mucho los directores y las directoras, y nos pasábamos este, páginas, eh, todo lo que, lo que podía ayudar, fue muy grande la colaboración entre los grupos, esas reuniones pedagógicas el año pasado eh, fueron, fueron, llegaron en el momento justo, pudimos aprender y ayudarnos y ver que era posible. Menos mal. Este, el vínculo, bueno, en algunos casos la verdad que se perdió un poco y en otros se fortaleció. Eh, nos vimos un par de veces, después, casi a fin de año, en, en, en un evento con la Asociación de Fomento, que hicimos eh, contra la violencia por la violencia contra la mujer, en el Día Internacional, nos pudimos ver algunas y algunos ahí, bueno, es, es, fue hermoso porque funcionamos como si no hubiera pasado el tiempo virtual entre nosotras, entre nosotros y pero fueron poquitas pero se mantenía el vínculo se mantenía el vínculo intacto y con algunas y con vecinos y vecinas también el decir bueno voy a hacer algo virtual no podemos estar todos todas y quién sabe si viene no vamos a no vamos a convocar mucho porque no queremos que se que junte gente mucha gente y sin embargo, estábamos ahí y, y vinieron igual, ¿viste? La, la comunidad. Este, o sea que la verdad es que pudimos mantenerlo. Pudimos mantenerlo y ahora, y ahora estamos creciendo. Porque lo que está pasando ahora es que se puede conectar gente que antes no podía viajar hasta Coronado. Gente de José Sepas, por ejemplo, ¿no? Y ahora estamos trabajando con gente que no que quizás, cuando vuelva a la presencialidad, no puedan venir hasta Coronado. Pero no importa, no nos importa nada, ¿viste? la cuestión es generar un vínculo, y, y trabajar y divertirnos y armar proyectos, que quizás continúen, este, aunque, aunque el tema de la cuarentena y la pandemia mejore, yo creo que la, la forma virtual va a seguir. No, no, no va a dejar de ser, va a estar lo presencial y lo virtual. Miriam, te hago una consulta. Hoy eh, dijiste que, bueno, que iniciaron varios proyectos, nombraste este encuentro que hicieron a fin de año, pero hoy también nombraste que hicieron una hora infantil, que ahora se la van a volver a, a reponer. Eh, ¿Nos podés contar qué producciones concretas hicieron durante el año pasado, como para que, como para que veamos, y, y saber si eso sab se puede encontrar en algún lado para ver, o cómo uno puede acceder? Y la, el, eh, la obra para chicos y chicas, berrinchizos este, este sí, va a estar eh, este fin de semana que viene, va a estar todo el fin de semana. Después hicimos intervenciones, eh, hicimos varias... Eh, Fe, varios peñas, festivales, invitamos a, a artistas este, de la zona que no, que, no, de que no pertenecen a Las Palomas pero están muy cerca, músicos, periodistas, periodistas cantando, eh, hicimos algunas escenas nosotros, eh, no hicimos un video de eso, este, quizás este, haya algunas cosas colgadas, pero fue más para que nada para, para, para eso, para juntarnos y para invitar gente, que también sería complicado sí, este, la posibilidad de venir este, hasta acá y por ahí darnos su tiempo. Este. Eh, para, porque yo había notado, pero yo tengo, la verdad que tengo mala memoria. <risa> eh, hicimos sabes qué eh, entre, saben qué perdón eh, como entrenamiento no no no este, buscamos gente que nos forme en algunas cosas entonces eh, vino Janina eh, Mendonca que es una artista que trabaja con vestuario y, y maquillaje bueno y puesta en escena bueno ella nos dio un taller de, de Vestuario, muy interesante, con videos. Eh, después llamamos a Mirna, este, que pertenece a la Tecnicatura de Tusaingó, y de hecho, ese de paso, ahora no la está, están tratando de cerrarla. Bueno, y la convocamos porque teníamos el proyecto que seguía: Era Isla Verde, es Isla Verde. Es un espacio verde que en algún momento se intentó privatizar y convertirlo en, en barrios, ¿no? Adentro hay, arroyo, adentro hay un arroyo, pasa el arroyo Corbalán, hay montones de, de especies de aves, de plantas, de árboles, este, hace unos años que hay un grupo, una ONG, que se, se reunió para protegerlo, para que se declare reserva natural, ese era nuestro proyecto, nuestra obra era Isla Verde, iba a ser colaborar, desde nuestro lugar, para que no se privatice, no se venda, y, se, y sea una reserva. Para eso llamamos a Mirna, que, que ella estaba entrenada en maquillaje, y hicimos maquillajes en el momento, en el momento nos coordinó otra compañera, filmamos videos de, solamente del maquillaje, acá en provincia todos tenemos algún pedacito de tierra de Jardincito, entonces sobre ese fondo hicimos videitos de un minuto de maquillaje, eh, ya que no se podía hacer la obra, digo, bueno, hay que hacer algo con Isla Verde ya, eh, y a raíz de esos videos, bueno, se armó, en ese momento estaban entrando palomas músicas, músiques, y les pedí que compongan una canción, había otra paloma que escribió una letra y se armó una cosa hermosísima, un video hermosísimo, que vamos a presentar el 5 de junio, o sea, toda la parte de maquillaje y de producción la hicimos el año pasado, Maxi Bearsi, sí que es un artista de, de video, de, de, de visuales de acá, de, de 3 de febrero, hizo toda la, la edición, en la semana pasada nos reunimos con la gente de Isla Verde, que es una gente maravillosa, no jóvenes, unas jóvenes, y, y lo vimos y el 5 de junio lo vamos a presentar. Eso va a ser, viste, va a estar, porque está, está por ahora, está oculto porque queremos darle el marco de presentación que merece. Eh, eso va a, ser, va a ser posible de ser visto después del 5 de junio, por ejemplo. Y después las intervenciones que tuvimos eran para nosotros en el Zoom, se grabaron algunos conciertos, se grabaron cosas muy lindas, que tenemos que ir subiendo al, al YouTube. No sé si hablo tanto que no sé si... No, está genial, es... Está buenísimo, bueno, escuchar eh, todo lo que han hecho, eh, que la verdad, bueno, le resignifica re de alguna manera un poco todo el contexto que, que, que fue el año pasado y que está haciendo de alguna manera, eh, porque bueno, nada, es como buscar en algo bueno en, en todo lo malo. Eh, yo te quería preguntar eh, algo como, bueno, también volviendo quizás un poco más atrás en, en lo que contabas al principio, que tenía que ver con esto que, te, que se, se había podido sumar eh, gente que, de otras localidades, aprovechando el tema de la virtualidad, y esto que comentabas de que quizás eh, sigan incorporando eh, instancias eh, no presenciales en un futuro, eh, y bueno, justamente queríamos saber si, qué estaban imaginando respecto de ese futuro, ¿no? Y qué estaban pensando, charlando acerca de, de, de, bueno, cuando se pueda volver eh, a, al encuentro presencial, cómo imaginan que puede llegar a ser eso, cómo se imaginan que puede llegar a ser, volver al espacio público... Eh, ¿Qué circunstancias creen que puede llegar a haber? Eh, bueno, ustedes tuvieron un par de encuentros, me comentaste, en, es, en ese impasse que, que tuvimos, ¿no? Pandémico, de alguna manera, donde algunas cosas se, se retomaron, eh, y eso quizás les dio como alguna pauta de bueno, cómo puede volver a hacer, a empezar a hacer eso, ese, ese encuentro depende Dependemos mucho de la, de, de, del protocolo que haya. Dependemos mucho de eso. Porque si hay un protocolo de dos metros de distancia, de barbijo, bueno, eh, yo creo eh, en la posibilidad de, de, de, de seguir adaptándose. Hay que adaptarse, yo me adapto. Nos, nos adaptamos. Esa es la, esa es la. Es el, el punto desde el que partimos, así que tendremos que ir viendo qué pasa con, esa, con ese protocolo. Eh, nos enseñó bastante esto de, de lo virtual, eh, de esta plataforma, la posibilidad de subdividirnos. Nosotros antes teníamos un formato bastante así, no todos hacemos todo, todos hacemos esto, todos hacemos lo todo, cantamos todo, ensayamos la... Era como una cosa así, un pegote, pegote eh, que nos daba menos posibilidades de, de, de maniobrar, de, de movernos, ¿no? Eh, al descubrir esta plataforma, por ejemplo, las salas, que te ofrece la posibilidad de dividir a la gente en salas nos dio como una nueva posibilidad de, de ver un día de trabajo, una jornada. Entonces ya sabemos que nos vamos a dividir bastante en la jornada para después reunirnos. Nosotros no estamos tan, eh, digamos, nuestra estructura no está tan consolidada, por supuesto, nosotros estamos desde el 2014, 2012 era una escuela, hacíamos, yo da un taller de teatro, pero como Teatro Comunitario 2014, no tenemos tanta experiencia en cómo, cómo, se, cómo manejar la estructura, los coordinadores, las coordinadoras, los grupos, como, como esa mirada pícara de saber esta persona es más para esto, esta persona es más para aquello, la verdad que lo, lo estamos aprendiendo, entonces eh, esto da que eh, en las distintas salas la gente va como, la, las vecinas y los vecinos van, van como viendo, ah, me parece que lo mío más para acá, más para allá, eh, y creo que, por ejemplo, y nos dividimos en salas, y al principio no, trabajamos en, en la, la grupalidad, en un momento nos dividimos, volvemos a reunirnos este, al final, y eso me parece que para las palomas es un aprendizaje muy interesante, porque además tenemos la posibilidad de hacerlo, porque hallamos o sea, en una escuela, en donde hay muchas aulas vacías los sábados, este, eso lo, lo, lo, vamos a, lo vamos a seguir haciendo, el reencuentro siempre va a ser maravilloso, o sea, hay cosas que son irreemplazables, la mirada del de teatro, la mirada de la otra, del otro, la reacción, la, el impulso, la reacción, eso, eso acá es, es complicado. Y desde ya, la unión, la unidad, esto es, cada uno está en su casa. Eh, la, la intimidad de uno, dentro de lo de, estando en un grupo de teatro como, y comunitario, uno tiene su intimidad teatral, en tu casa no, ya nos pasaba que pasaban los familiares, no te pusiste el clavo. <risa> ¿Viste? O, ¿Querés un té? No, no quiero un té. Eh, esta intimidad sería posible de volver a ser recuperada. Este, bueno, esas cosas creo que, que las necesitamos un montón, eh, y va a ser muy bueno tenerlas. Y, y la dinámica esta, ¿no? De seguir manteniendo lo, la virtualidad para las que, y los que, y las que no puedan estar. No pueden, porque están lejos, pero, pero no queremos perder ese vínculo. No sé si, siempre te pregunto lo mismo, si les, les pregunto, no, no sé si me fui por la rama. No, no, perfecto Miriam, está buenísimo porque todo lo que surge de la respuesta siempre está bueno, aunque no sea estrictamente... Eh, sobre la pregunta. Eh, de hecho voy a retomar algo que dijiste para hacerte otra, otra pregunta, eh, hablaste de, de que habían aprendido mucho en esto de la división de tareas, de los grupos, de, bueno, de ver qué eh, es mejor para cada uno y cada una, y en relación con eso, quería preguntarte si están organizados, por ejemplo, en asociación civil o en organización civil, eh, digamos, si tiene alguna organización institucional, y esto te lo pregunto específicamente porque nos interesa saber si han sido alcanzados por alguna política pública eh, de cultura, en lo que fue la emergencia cultural del año pasado, bueno, y lo que sigue siendo ahora, eh, que se lanzaron varias líneas relacionadas con el apoyo a, a organizaciones culturales y artísticas, eh, y bueno, en general los grupos que más acceden son los que están más organizados institucionalmente, en esto de, bueno, hay alguien que se encarga de la gestión, de redactar proyectos, de presentar cartas, papelería, documentación, digo, ¿eso ustedes los han desarrollado, o es algo que todavía están viendo, digamos, están en el proceso, lo han pensado o no? ¿En qué instancia están? No tenemos personería jurídica, no... Eh, es bastante engorroso todo ese tema, escuchando además otros grupos, eh, yo creo que lo hablamos por supuesto, y necesitamos más tiempo de consolidar, consolidar este, consolidarnos, ¿no? eh, Y la verdad que es bastante engorroso sostener este, cuando vos entras como, con algunos de estos, de estos roles, de estos... Este, de este estado, en esta forma de estar dentro del estado. ¿no? Eh, los grupos que están, eh, eh, no me sale ahora, que, que están este, inscriptos este, por ahí, la pasan bastante mal con el tema después de cumplir con, con los requisitos, con la, con la normativa, cuando sabemos que teatro comunitario, la gente entra, sale, entra, sale, es el gran desafío del teatro comunitario. Entonces, bueno, esto, eh, antes estaba en el rol de vocal, de presidente de y después no está por ahí, después a los, a lo, al año, a los dos años ya no está. Así que yo eh, lo hablamos y, y preferimos esperar un poco. Aún así recibimos ayudas y subsidios, este, presentamos carpetas, eh, y el año pasado, por ejemplo, no pedimos porque en el 2019 nos, da, nos dieron un premio eh, y consideramos que no teníamos que pedir el año pasado porque teníamos, eh, teníamos el dinero guardado. En la Asociación de Fomento no nos cobran, nos cobran un, algo simbólico en el alquiler y durante todo el año pasado no nos dijeron, ah, bueno, no, no, no vienen, pero tendrían que pagar. Entonces, consideramos que, que no teníamos que solicitar beneficios y que había otros grupos que sí que lo necesitaban mucho más porque sí que tenían que pagar alquileres, por ejemplo, y nosotros no. Así que, por ejemplo, el año pasado no pedimos. Ahora vamos a ver eh, lo que sigue, si sí o no. Eh, tenemos una persona que hace muy bien ese trabajo, que es Silvia, que hace muy bien el trabajo de presentación. Y, y bueno, no, eh, no por ahora no, no nos vamos a inscribir este, hasta que estemos hasta que cambie también la normativa, ¿no? que no sea, nosotros en, en, con Las Palomas participamos de Redac, eh, que es una red de 3 de febrero, de artistas artesanos, artesanas de 3 de febrero, porque acá en 3 de febrero no hay una una legislación que este, avale nuestro trabajo como artistas. Esa, ese, este, es, esa ley, esa ordenanza que nos declara, bueno, son artistas eh, y, y hay un Estado que, que lo confirma y que, y, que te, y que te da su aval para que recibas este, esos beneficios, bueno, en 3 de febrero todavía no lo tenemos. Nosotros nos unimos a REDAC y estamos... En realidad las palomas estamos unidas a muchas redes de, de la provincia de 3 de febrero, y entonces primero estamos unidas a otros grupos para lograr eso. Una vez que tengamos eso, la posibilidad de, de obtenerlos va a ser más eh, accesible en 3 de febrero. Hay, hay, hay, hay municipios que sí ya lo tienen, hay que pelear un montón, pero bueno, nosotros todavía no. Bueno, Miriam, eh, muy interesante todo lo, lo que contás, y, y todo, todo el proceso que están haciendo ahí en, en 3 de febrero, la verdad que fue súper interesante conocer la experiencia, eh, y conocerte a vos, por supuesto. Eh, bueno, y para ir cerrando, eh, además de agradecerte por tu tiempo y, y tu generosidad <ríe> compartiéndonos, eh, la experiencia del grupo. Eh, queríamos saber si había alguna, si querías compartir en principio eh, algún medio de, de, para contactarlos y la gente que, que llegue a escuchar y a ver esta entrevista y quiera. Eh, conocer más del grupo de lo, más allá de lo que ya contamos acá, eh, un grupo de Facebook puede ser, no sé si tienen Instagram, bueno, estas redes sociales que son hoy por hoy, estamos casi todas eh, inmersas en ellas, eh, si querías compartirlas y también si hay alguna forma eh, de colaborar con el grupo, ya sea económicamente o, o no necesariamente a través de, de lo económico, sino... Con, con algo que estén precisando, digamos, eh, en estos momentos. Sí, en las redes es fácil encontrarnos, porque las palomas dicen, eh, en Instagram, en Facebook, tenemos un blogspot eh, que ahí está bastante interesante, eh, Silvia lo, lo hizo y es muy, muy lindo de, de ver, eh, Estamos, mira estamos armando el Linktree, como, que es como una gorra con todas las posibilidades virtuales, lo vamos a subir a, al Instagram y al, y al Facebook, justamente para, para ver si alguien quiere, quiere colaborar, y las redes para si quieren saber de nosotras, de las palomas, y participar, aunque estén en, no sé, en Salta. <ríe> a mí me parece que eso está buenísimo. Eh, esas, esas serían las redes y va a estar colgado supongo que en un par de días el BICTRI donde a la, que, la que pueda y quiera pueda colaborar eh, y gracias a ustedes porque eh, la verdad que cada, cada encuentro los que yo vi eh, mismo, la misma gente de teatro comunitario aprende de escuchar a los grupos bueno, lo virtual unió a todos los grupos de, de la Argentina. Era imposible reunirnos en las reuniones claro. mensuales. Y eso fue hermoso, porque ahora todos nos conocemos, todas y todos nos conocemos, y sabemos quién es, qué grupo, cuántos años, es eh, maravilloso. Y estas entrevistas también aportan un montón para, para la actividad. Así que gracias a ustedes. No, gracias a vos, Miriam, eh, esperamos poder ver al grupo en vivo y en directo, presencialmente, eh, y bueno, conocernos también, poder darnos un abrazo, compartir un momento, en algún, en algún momento se va a dar, ¿no? Así que bueno, mientras tanto, eh, seguir contactadas por este medio y agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotras hoy. Ah, bueno, eh, yo chocha. <risa> Bueno, nos alegra mucho tu choches, y te mandamos un abrazo grande, eh, y bueno, nos encontraremos en otra oportunidad. Gracias a las dos, gracias a... ¡Ay, se me fue, se me fue, se me fue! Eh, Lola, gracias a Lola. Estuvimos <risa> aquí. Qué, qué, ¡Qué camino, qué recorrido maravilloso! La verdad que... Felicitaciones para ustedes y para ella. Muchísimas gracias. Un Muchas abrazo gracias. muy grande, Miriam. Nos estamos viendo. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.